Muy buenas noches amigos, bienvenidos a otro directo más de En Busca de la Verdad. Cuando son las 12 de la noche aquí en España, las 5 de la tarde en México, que vamos a hablar de México, y las 7 en Argentina, nuestros países hermanos. Y traemos este tema de avistamiento OVNI en México. Sabemos que México... Pues concentra muchísimos avistamientos OVNI, ahora se eh, me ve, concentra bastantes avistamientos y en toda, en toda Latinoamérica, tanto en América del Norte como en América del Sur, se pueden ver muchos objetos volantes no identificados esto da muchísima información sobre todo a nuestro país, sobre todo a España que eh, somos fieles seguidores de todo lo que ocurre en nuestros países hermanos pero allí en América Así que, para hablar de esto, de avistamiento ovni en México, varias de decenas de testigos. Caso insólito, insólito caso. Sabemos que todo lo que ocurre en Latinoamérica pues, es bastante insólito. Así que, para este tema, contamos con nuestra compañera, Paloma García. Hola, Paloma, clásicos del misterio, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Rafa. Pues, y bueno, y a toda la gente que está en el chat. Pues muy bien, yo encantada de que me hayas invitado. Hoy vienes a hablarnos, aparte de este caso de México, que vamos a vamos a resaltar ¿eh? este, este caso porque es un país que, que bueno, que además eh, muchos de los seguidores que tenemos en, en Búsqueda de la Verdad son de México. Yo creo que la, la gran mayoría son de México. Así que yo creo que vamos a ir haciendo también programitas relacionado con cosas y casos que nos van llegando, sino a través de vosotras, de ti en este caso, a través de nuestros amigos de México. Pero, Paloma, ponnos en situación. ¿Qué es este avistamiento? Pues verás, esto es muy curioso. Me estoy escuchando. A ver, espera un segundo porque me silencio. Vale. Pues eh, vamos a irnos al 21 de marzo del año 2017. Y esto es, ocurrió en el Golfo de México exactamente. Es una cosa muy curiosa porque allí eh, eh, ocurrió exactamente eh, a 80 millas de, del sureste de Nueva Orleans a unos 128,75 kilómetros, más o menos, ahí en el, ahí en el, Golfo, de, en el Golfo de México. Pues eh, fue muy curioso, eh, además el nombre del testigo eh, no se ha divulgado, yo he visto el informe de la NUFORC y la verdad es que el nombre no se ha dado, pues veréis. Según el testimonio de este hombre, que era un ingeniero jefe que iba en un buque de suministros de, de una plataforma petrolífera, de un buque offshore, como se le suele llamar, dijo que estaba con eh, otros cuatro tripulantes y estaban trabajando y resulta que vieron salir del, del mar un objeto unas cuatro o cinco veces superior en tamaño al buque en el que estaban trabajando. Lo califican como un objeto muy oscuro, como un objeto ovalado que emerge del océano y que no emitía ningún tipo de, de sonido. Él dice que este avistamiento duró aproximadamente unos 40 segundos y que cuando eh, salió del mar este objeto se quedó en suspenso en el aire a poco, a poco distancia del mar y vio una cosa muy curiosa porque lo tenían eh, relativamente cerca. Entonces se fijó que este objeto no estaba mojado, estaba seco, no tenía nada de agua encima y de él tampoco caía ninguna gota de agua. Algo que le sorprendió muchísimo porque acababa de salir y además unas velocidades eh, tremendas. Él dijo que la velocidad que él eh, creía que tenía era relativamente cercana a la velocidad de la luz. Le pareció que era una velocidad eh, que no era nada normal. La verdad es que este hombre eh, eh, presenta el informe dos días después de lo ocurrido, lo presenta en la NUFORC, en, en este Centro Nacional OVNI, en su página web. Y bueno, eh, al leer este informe, el presidente Peter Davenport eh, lo lee y mantiene una entrevista telefónica con él. Hay muchos datos que no se saben. Por ejemplo, los datos de este de este señor y, y, y varias cosas más. Este señor afirma que eh, esto pudo ser visto por más gente. Él calcula que alrededor de 50 personas, porque había más barcos y porque alrededor de esa zona hay varias plataformas petrolíferas. Y calcula que deben ser alrededor de 50 personas las que fueron testigos de esto. De hecho, la Nufork está intentando eh, encontrar a estas personas y está intentando que estas personas hablen y que cuenten en su testimonio. La nu dime, dime. Este el barco, eh, estaríamos hablando que sería este que tenemos en pantalla. Sí. Y sería más grande que este barco. Más grande, unas cuatro o cinco veces. Cuatro o cinco veces más grande que la eslora del de barco que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Exactamente. Vaya tela. Venga, pues sigue, continúa, que me está gustando ¿Sí? mucho. <risa> Pues eh, veréis, al, al presidente de la NUFOR le pareció que este testimonio, eh, las palabras fueron inusualmente serio. Esas fueron sus palabras. Eh, considero que el testigo era muy capaz y, y fiable, era un ingeniero. Y además eh, eh, habían tenido varios, varios informes, habían recibido varios informes en esa fecha sobre luces extrañas que se habían visto en la zona. Y el testimonio de este, eh, de este, de este señor les pareció muy serio y muy fiable. La verdad es que es bastante extraño y si yo os voy a leer exactamente lo que, pone, lo que pone el informe, veréis. Soy ingeniero jefe en un buque de abastecimiento offshore y los eventos que voy a presentar son exactos según mi conocimiento. Cerca de las 7 de la tarde del 21 de marzo, junto a justo antes del atardecer, yo y cuatro de los miembros de la tripulación a borde de nuestra embarcación vimos una nave que parecía ser cinco veces nuestro barco, de 240 pies de largo. Mi línea de visión estaba en un cuarto de milla de nuestro buque. Había un aparejo detrás de la embarcación a media milla. Utilicé esto para ayudar a medir el tamaño de la nave. La observación fue aproximadamente 80 millas al suroeste de Nueva Orleans, Luisiana. La escena duró unos 40 segundos. La nave subió fuera del agua, en el Golfo de México, unos 40 pies. Nada de agua estaba goteando de la nave. Dentro de una fracción de segundo, la nave desapareció en un ángulo de 30 grados en el cielo. La velocidad parecía ser más rápida que la velocidad de una luz encendida en una habitación. En cuestión de segundos, había desaparecido por completo. Puedo decir con seguridad que la nave era de color oscuro, de forma ovalada y no había ningún sonido. La verdad es que es increíble. Además, eh, después de esto, el director del organismo, después de haber tenido pues, la conversación telefónica con este señor, eh, se lo comunicó al director de comunicaciones de la MUFON, a, a Roger Mars, y la verdad es que le dieron mucha velocidad a este, a este suceso. La verdad es que es increíble. ¿Me escuchas? Sí, estoy aquí con la foto. <risa> <risa> se me ha quedado el dedo pillado. Pues es curioso esto. Es muy curioso. Muy curioso. Yo, mira, Dime. te voy a comentar que en, en la zona que he estado veraneando también se habla de eh, avistamientos, pero ya de esferas, no de color negro, sino de color blanco, que salen del mar. Uh -huh. Ahora yo lanzo una pregunta a los amigos que están en el chat, por favor, que, no, que esto no vaya en una dirección, que vaya en las dos direcciones. ¿Qué pensáis que hay debajo del mar? ¿Hay algo? ¿Hay bases submarinas? subacuáticas, eh, ¿qué interés tienen? Yo el, eh, hace un tiempo tomé la determinación que es la mejor manera de esconderse debajo del mar porque ahí, como no bajes tú a cierta profundidad con los aparatajes que tenemos nosotros y que ojo, que podemos bajar con aparatos súper especiales como, como ir a la luna o sea, a mí me hace mucha gracia cómo estamos explorando el universo con sondas y no somos capaces de explorar nuestros fondos marinos. No sabemos Exacto. lo que hay ahí abajo. Es que no sabemos lo que hay. No tenemos ni idea y a ciertas profundidades no podemos llegar. ¿A que no. Es que, como tú dices, es el mejor lugar para esconderse. Y de hecho se habla que en el Golfo de México, yo lo he visto en varios lugares, se, se rumorea que hay una base submarina. Pero bueno, a ver, estos son rumores, pero sí que es cierto que, que esto se cuenta. Muy curioso, muy curioso. Y de hecho, yo, yo no sé si alguna vez, eh, bueno, si habéis visto el Google Earth, cuando se ven las, cuando veis las imágenes de, de los océanos y del mar, ¿no os parece curioso esas líneas que se ven, además que ven muy rectas, y se ven a lo largo de todos los océanos? A mí me parece curiosísimo, yo no estoy diciendo que eso sea algo relacionado con ovni, no lo sé, pero a mí me parece curioso. Uh -huh. No sé qué pensáis vosotros que estáis ahí detrás eh? y me gustaría pues, que opinarais un poquito y pudiésemos leer al final del vídeo, sobre todo ponerlo en mayúsculas y hablaremos de lo que vayáis comentando. Pero seguimos con toda esta información, ¿traes otro caso más? Sí, aparte de esto, sí que, si queréis verlo, en, en la página de la NuFork, lo, eh, lo podéis ver, incluso yo tengo el, el link, que si queréis luego lo pongo en los comentarios y lo podéis ver. Pues hay un caso que es muy, es muy parecido, pero este es un, caso, es un caso muy antiguo. Este caso ocurrió en el año 1971 y hay unas fotos que fueron tomadas desde un submarino, que el submarino es el US Strepan SSN 674. Estaba haciendo una travesía en la isla de Jan Mayen en, en Noruega, y en ese momento el oficial que estaba al cargo era el contraalmirante Dan Reynolds. Bueno, pues se toman unas fotografías de una especie de objeto también eh, muy grande que sale del mar, que está flotando, y en un primer momento se ve, lo ve por casualidad un oficial que se llamaba, a ver si lo tengo por aquí, porque no recuerdo el nombre, John Clica. Lo ve por el periscopio de manera accidental. La verdad es que las fotografías, eh, la verdad es que son impresionantes las que está las viendo. Las tenemos ¿eh? ahora mismo en pantalla para que la vean nuestros amigos. Exactamente. Bueno, pues este caso incluso salió, estas fotografías salieron publicadas en una revista, si no recuerdo mal, en el año 95, que es una revista francesa que se llama Top Secret, y ahí salieron publicadas. Pero lo más increíble es que en un principio estas fotografías fueron clasificadas como alto secreto. De hecho, en los reversos de las fotografías se podía encontrar algunas, algunas anotaciones ¿no? eh, eh, que prohibían su difusión y que eran, que eran secreto. Se estuvo pensando eh, que esto podía ser un avión experimental que se estaba desarrollando en los años 70, que se llamaba Aerón 26 y que era un avión, ya os digo, experimental y que tenía forma de cigarrillo. Y se estuvo, se, se estuvo especulando con que fuese una prueba, de, una prueba, pero las fotos están ahí. Eh, eh, lo que es muy curioso es que esto fue declarado alto, secreto, y que pasado muchos años esto se desclasifica. No sé, a mí me parece, me parece extraño, la verdad, y muy parecido, porque son casos son muy parecidos el uno al otro. Son bastante parecidos, es lo que estábamos hablando, Paloma. Algo tiene que haber ahí debajo. Fijas sí. en esta fotografía cómo se ve un objeto entrando o saliendo, no sé, ahí. Es extraño. En el agua. Yo he intentado ver estas fotografías, claro, esto... Pues es una copia de las copias de las copias, evidentemente. Esto no es el original. Pero yo he estado <coughs> intentando analizar con mi conocimiento básico de fotografía y no hay nada raro. Se ve incluso en, en esta fotografía. Vemos aquí como, eh, no sé si se ve el cursor, sí. se ve, sí. vemos cómo el agua choca contra este objeto y luego vemos aquí ¿Cómo parece? No sé. Si esto fue una, como... si fuese una ballena, es lo que he pensado. Si esto fuese una ballena, pues tendría otra forma. Tendría por pues, las aletas, por algún lado. No lo sí. sé. No lo sí, sé. Sí, no. Es una cosa muy... lo ah, que me llama la atención también es esto. Esto es increíble. Aquí se ve claramente el brillo. La parte superior es lo primero que he mirado. Y las sombras. Es decir, el brillo del agua. Vemos por aquí que tiene el brillo en la misma orientación que el sol está bajo, evidentemente, está muy bajo, por eso el agua refleja y brilla de esta manera. Y vemos cómo aquí arriba tiene el mismo reflejo. Sí. ¿Y el tamaño? Bueno, el tamaño puede ser considerable. El tamaño es considerable. Tengo por aquí la fotografía del submarino, si no, aquí lo tengo. Aquí está. Ese es, el Trepan. Ese Trepan, SSN6. 7, 4. Uh -huh, ese es. Además, eh, una cosa, y es que eh, la Marina, los registros de la Marina, confirmaron que el submarino se encontraba en aquel lugar, en aquellas aguas, eh, en esa fecha, en ese año, y también confirmó que el contraalmirante Reynos es el que dirigía la nave, con lo cual, uh -huh. si ya está confirmado por ellos... Curioso. La verdad es que es extraño, muy curioso. Los dos casos muy parecidos. La pena es que del, eh, del, del Golfo de México eh, todavía están recabando testigos. A ver si alguno quiere hablar porque ya sabéis que estas cosas a la gente le da reparo. Uh -huh. Caso súper curioso, Paloma. Sí. Vemos cómo en, en todas las costas, sobre todo en las costas también aquí españolas, en, en, muchos, sitios, en muchos sitios de, de donde... Hay avistamientos OVNI de este tipo. Claro, ahora habría que discernir, ¿no? Objeto volante no identificado de origen extraterrestre, objeto volante no identificado de origen terrestre, esto ya sería pura especulación, porque no sabríamos decirlo, pero es muy curioso cómo se repite, y ojo, no solamente en el mar, sino en lagos. También, en lugares donde hay agua. Parece como que se camuflan o necesitan la energía de, del agua o el agua les aporta algo. No lo sé, es algo bastante curioso. Pero, Pablo, Mayo te quería preguntar tu opinión. ¿Qué piensas de todo esto? A mí la verdad me parece, me parece real. Esa es, esa es mi opinión. Yo no entiendo mucho de, de tecnología, pero un, un objeto tan grande, un objeto que no, es, acaba de salir del agua y no está mojado, que no emite ningún ruido, que no, eh, no, hay, no provoca ningún tipo de aire, no provoca nada y se va a esa velocidad, yo no conozco nada hoy por hoy que vaya a esa velocidad y sin hacer ningún tipo de ruido. Uh -huh. A mí me parece bastante, bastante fiable. Bastante llamativo el tema, ¿no? Un objeto en el agua que, no, no sé, que no se moja. De hecho, eh, tenemos un vídeo en este canal eh, donde estuve yo en, un, en un, un pantano, en un embalse que hay aquí cerca, donde fueron varios reportes a la Guardia Civil sobre eh, objetos que se movían por encima del agua y salían y entraban y, y aquello pues parecía una fiesta. ¿no? Yo creo, sinceramente, Paloma, yo no sé, perdón, no sé qué pensáis vosotros, pero yo creo que es la mejor manera de camuflarse, uno. Y luego que el agua les aporta, vete tú a saber. Yo creo que eh, es algo muy, muy simple. Sabemos que el agua puede hacer mover los motores o motores gravitacionales. No lo sé. Yo, yo estoy ahora mismo especulando. ¿eh? Yo, no, yo no tengo aquí una varita mágica ni un libro donde diga que lo que estoy diciendo es cierto. Pero son muchos casos los que se van sucediendo y se van repitiendo en relación al agua. Exactamente. Incluso en ríos, o sea, hay mapuras en lugares más estrechitos, pero de, de gran caudal y de mucha profundidad. Sabemos que hay ríos que tienen 100 metros de profundidad, 80, 70, hasta 120, y 180 metros según en qué zona, ¿no? Por ejemplo, el Nilo, pues, eh, tiene zonas muy profundas. No sé. A mí me igual, que nuestro... la energía hidráulica igual le sirve para, para algo. No entendemos todavía qué es, ¿no? No, porque, a ver, sabemos que hay eh, motores de agua. ¿no? En, nuestro, en nuestra cultura, civilización, tecnología, ¿no? Pues hay motores de agua, lo que pasa que, bueno, pues por intereses económicos, pues es mejor eh, para las empresas, ¿eh? las élites empresariales, eh, pues el... el, el combustible fósil, ¿no? El petróleo, el gasoil, la gasolina y el agua pues no es interesante, ¿por qué? Porque es abundante y además no es eh, no es nocivo para el ambiente, o sea, se recicla, ¿no? Por decirlo de alguna manera y no interesa, ¿no? Este Zeus que está aquí también opinando y, bueno, no sé, yo creo que pueden estar utilizando algún tipo de tecnología, quizá conocida por nosotros, pero en cierto modo también desconocida. Pues Alba, Alba, perdón, Paloma, Paloma y Alba, es que he leído no, aquí. No pasa nada. Paloma, y lo tengo aquí para, hola Alba, Paloma y Rafa, y digo, pues Paloma, eh, ¿alguna cosita más? Pues nada, lo único deciros que eh, no es porque todas las personas somos iguales, pero que cuando son personas de este nivel, militares o ingenieros, o este tipo de personas que sabemos que no suelen hablar de esto, yo pienso que eso hay que tenerlo muy en cuenta y, y, darle, y darle la importancia que tiene. Ajá. Están hablando de los volcanes en La está, está hablando La sí. está hablando de los volcanes donde eh, pues bueno han, han habido muchos y de hecho los, los nuestros amigos mexicanos tienen muchas imágenes de objetos entrando en los volcanes, ¿no? los volcanes, Si queréis hacer alguna alguna sugerencia, alguna aclaración, alguna pregunta, pues ahora es el momento, chicos, llevamos poco tiempo y estos directos no van a ser muy largos. Llevamos 20 minutos y yo creo que venimos, damos la información y nos vamos. ¿Al agua es la atmósfera habitual de muchas civilizaciones en otros mundos? Pues sí, Gabriel Celeste tiene razón. Podría ser, ¿no? Sí, Sí, se supone que la luna Europa está congelada y se dice que por debajo hay un océano de agua importante, o sea que si es cierto que hay vida, se desarrolla en el agua Ajá, tenemos aquí a clásicos del misterio será Alba Será Alba. buenas noches eh, vamos a ver si tenemos alguna cosita eh, bueno, veo nada. que no, no tenemos nada, nada relevante pues, Paloma, muchísimas gracias por traernos estos dos casos. Y sobre todo, invito desde aquí, invitamos desde aquí a todos los amigos de México que todo lo que tengáis en relación a. a todo lo que tengáis a, bueno, a ovnis, a volcanes que entren objetos dentro, eh, si tenéis imágenes, casos que tengáis pues desde aquí os invito a que enviéis un correo a ebl verdad gmail.com y desde ahí pues estaré yo gustosamente encantado de leer pues bueno todo lo que enviéis y podamos difundirlo por aquí porque yo creo que desde México hay bastantes cositas interesantes así que paloma alguna cosa más lo dejamos aquí ¿Dónde bueno, podemos verte? ¿Esas cosas? Pues me podéis ver en Clásicos del Misterio con Alba, que ahí subimos nuestros vídeos, hacemos nuestros directos y bueno, y en La Noche Más Oscura en mi página de Facebook y en Nibox, e que bueno, que hasta septiembre ya estamos de vacaciones y pero bueno, en septiembre volvemos con historias y casos reales de, bueno, de sucesos paranormales. Pues muy bien, pues encantadísimo. Chicos, gracias Paloma, muchísimas gracias a ti. Y nada, chicos, vosotros ya sabéis comentar aquí abajo que esto no vaya en un sentido, que vaya en los dos sentidos y que también el resto de nuestros amigos, seguidores, pues puedan saber casos de primera mano, que sé que vosotros tenéis muchísimos. Así que lo dejamos aquí, llevamos un poquito más de 20 minutos, vamos a hacer estos directitos así de cortos, con información pura, real y sobre todo rápida. Pues chicos, muy buenas noches, buenas tardes a todos y nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.